The Walking Coin. ¿Quién caerá? Veremos a ver quién caerá. Bueno, decíamos ustedes que la injusticia hecha a uno solo es una amenaza dirigida a todos. Evidentemente, si han hecho una injusticia con una persona, esa misma injusticia la pueden hacer contigo, contigo, contigo y contigo. Con lo cual, eh, si no peleamos por algo que nos puede afectar directamente, Mejor que nos quedemos en casa. Bueno, esto al final... Eh, bueno, como sabéis, la mayoría, si habéis visto los vídeos, pues yo he estado apoyando a, a Raúl de Prico en el Tribunal Supremo. Creo que, bueno, pues es algo que había que hacer. Uh, te guste más, te guste menos. Pero ahí es cuando te das cuenta de eh, la cantidad de justicieros, de sabiondos, de listillos etcétera, etcétera, que hay de sofá. Es decir una persona con un poder de convocatoria grande, ¿no? porque no sé exactamente vamos a ver si encuentro yo aquí y os lo digo, ¿no? porque eh, tampoco quisiera faltar a la verdad pero si yo busco Preico volver, tiene 232.000 suscriptores vale eso por un lado. Por otro lado, pues bueno, tiene una visualización aproximada diaria de 30, 30.000, 20.000, 50.000, 100.000, 8.000, hay un poco de todo, ¿no? Pero muy alta, muy alta. Eh, Rubén Gisbert. Tiene también un canal aproximado de 477.000 suscriptores, es decir, el doble que con jurídicos. Eh, con una visualización en sus vídeos aproximadamente de 65.000, 70.000, 300.000, 137.000, 108.000, 70.000, o sea, una capacidad online, online teórica, enorme. Y luego llega, hacen una. Bueno, pues una, una manifestación un, con un, bueno, pues con una declaración de intenciones, con una exposición, creo que ha sido bastante importante e interesante, por parte de un juez. Eh, bueno, pues un poquito todo, ¿no? Y van dos mil personas, algo más o menos, para que os hagáis una idea. Creo que hay mucho fantasmico de sillón. Eso, a ver, ya lo sabemos, ¿no? Es evidente. Pero yo no tengo más que ver mi canal que es muy chiquitito uh, opiniones por ejemplo del vídeo de ayer comentarios ridículos ¿no? de gente que ves que ni siquiera ha visto el vídeo entonces eso nos da nos demuestra el nivel que hay de la realidad y ahora yo digo ¿cómo no nos van a meter las TBCs? si los que supuestamente han despertado no hacen nada imaginaron los 2000 Imaginaros los dormidos. Tremendo. Tremendo. A mí me parece que es una pena, pero que esa es la realidad con la que nos pegamos. ¿Mm? Mucho mucha excusa. Las cosas son como el culo, ¿no? todos tenemos uno. Pues eso, yo me quemo a la frente. Por cierto, me ha pegado el sol ahí. ahí intentando levantar el... el. teléfono para que veáis alguna cosilla, alguna tontería en realidad. Tampoco se podía ver mucho porque el audio no era bueno. Entonces ya lo ya siento. Pero bueno. En fin, la, las walking coins, eh, con toda la excusa de lo que está ocurriendo, sobre todo metiéndonos un poco de miedo con los bancos, evidentemente tienen que meter más todavía, ¿eh? Tienen que meter más, no os preocupéis porque más meterán. Eso será bueno porque, bueno, pues tenemos los valores eh, más bajos. No hablo de Bitcoin, no hablo de todo en general. ¿eh? O sea, eh, hay gente, muchas veces, eh, como me centro mucho en el análisis de Bitcoin y SP500 de base, eh, la gente piensa que es que solamente hay que invertir en eso, que solamente se invierte en eso, estáis muy equivocados, o sea, eso es lo que, yo creo que es de lo, incluso es lo que, de lo que menos se invierte esa es en la realidad, voy ya cada uno pues que se lo, se lo pinte como quiera no eh, de biblia o de en fin, eh, la realidad es esa es un poco como, como el, el, el, el luchador de salón no yo no voy a las manifestaciones, pero yo desde mi casa opa, yo protesto, yo, o sea se manda un tweet, ya he protestado pues pasa igual con las inversiones. Ah, porque yo invierto, porque. Eh, dejaros de. Una cosa es ahorrar, otra cosa es jugar, y otra cosa es invertir. Son cosas completamente distintas. ¿Vale? Que hay mucho bla, bla, bla, bla, bla. Y luego no tiene huevo, no mete ni mis pagos en una operación. Es lo que hay. En fin. Eh, ¿Qué más tenemos por hoy así interesante? Bueno, os vais a fripar porque yo creo que. Hace mucho tiempo que lo enseñé, pero voy a enseñar eh, nuevamente. Eh. Momentos buenos, ¿vale? Para hacer las compras de Bitcoin Y momentos en los que ya salimos al alza Pero mientras esto no se cumple Normalmente no se sale al alza Y yo no me fío de que se salga al alza Por eso sigo teniendo todas las dudas que tengo Y es algo que es lógico, máxime Con la, eh, el momento de mercado que vivimos, ¿vale? Os lo voy a enseñar Y bueno, vamos a ver qué tal está Bitcoin Y qué tal cierra y abre la semana Venga, comenzamos Suscríbete y dale a la campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de criptomonedas! Pues eso, únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Para ello tienes aquí debajo el botón de Únete y también en la web, que por ahí tienes te debajo los links. Puedes unirte al canal VIP como quieras. Bueno. Bitcoin, bueno, aparte de este gráfico que ahora vamos a ir otra vez a él vamos a un punto importante que es aquí, bueno, primero eh, para el halving nos dice un año 36 días ayer nos marcaba eh, algo menos de un año porque lo ponía en marzo ya sabéis que va variando, yo creo que será sobre abril eh, creo y yo creo que todos pensamos más o menos que el mes de abril será el mes del halving, es decir que dentro de poco quedará un año, bien dicho esto, Bitcoin mmm, modelo de precios Vamos a hacer una ampliación de, de la zona y sabíamos que, bueno, pues todo lo que está por debajo de la línea naranja, pues sabíamos, bueno, <risa> creemos que es una muy buena zona de eh, compra. Y bueno, pues así ha sido en el pasado. Uh, pero mmm, yo personalmente, ¿dónde miro? ¿Vale? De, aparte de, bueno, pues los cálculos que hacemos, etcétera, etcétera, ¿dónde miro mejor? O para mí, a mi modo de ver, dónde yo creo que puedo ver que... Mmm, nos vamos, bueno, aparte de verlo en el BLX, ¿vale? El BLX, una vez ya cerrado el mercado, para ya vamos a ver un par de cositas del BLX. Eh, todo lo que me confirma siempre esta, esta gráfica, ¿veis? Toda esta zona, Jalvin, toda esta zona, Jalvin, una vez que rompemos, una vez que el precio rompe la línea verde, nos vamos para arriba. Una vez que el precio rompe la línea verde, nos vamos para arriba. Aquí tontea, y aquí nos deberíamos haber ido para arriba, pero bueno, como vino el bicho. Ya, no hemos, ya estuvimos ahí. Bueno, una vez que la pierde, adiós. Y una vez que gana el precio la línea verde, nos iremos para arriba. ¿Qué diferencias hay importantes en las tres veces? Fijaros, y yo creo que esta vez es más parecida a la primera que a esta, es evidente. ¿Por qué? Por dos detalles. Primero, por la longitud... ¿Vale? Y segundo, porque veis cómo la línea verde aquí empieza a tirar hacia abajo y luego ya sube. En este caso no le dio ni tiempo. ¿Sí? Y sin embargo aquí ya empieza a tirar hacia abajo. En el momento que el precio la cruce, para mí, para mí, empezará un muy buen capítulo. Primero con su ruptura y luego con su apoyo. ¿Vale? Como pasó aquí, con su ruptura y su apoyo, para irnos para arriba... ¿Vale? Y como pasó aquí, con su ruptura y su apoyo para ya irnos para arriba. En este caso, un poco más suave, que yo creo que es como será también esta vez, cuando rompamos será un poco más suave y no apoyo, no tendrá tanta diferencia como tuvimos aquí. ¿vale? Y todo esto va a ser más largo como fue en la vez anterior. Entonces, bueno, creo, creo que es donde, donde tenemos que tener puesto el ojo a mi humilde modo de ver, vale mañana os presentaré más cosas y además mmm, bueno, el wake off que, se está, que, se está, que estamos realizando eh, bueno, el SP500 cerró muy bien el viernes fijaros que cerró pegado otra vez a la línea de tendencia principal, papá, papá, papá, pa, pa, tremendo y ahora, pues bueno, vamos a ver si es capaz de romperla otra vez vale, esta chiquinina esta se rompió, hizo el pullback y ahora pues intenta, intenta en la zona horizontal, ya pasada la, la línea de tendencia, acumular, pues para intentar ir al alza. Intenta. A ver, medir mis palabras. A ver, intenta. <risa> vale, eh, pero ¿qué pasa? Que se está encontrando, veis que el diario como está el RSI, toque, toque, toque, bueno aquí intento pasarlo, no pudo, otra vez toque, otra vez toque, a ver si esta vez que ha rebotado es capaz de romperlo nuevamente hasta mañana o incluso pasado no sabremos muchas, porque ya sabéis que hay que confirmar a que cierre la vela bien pues es un poco como en este caso hay que esperar a que cierre a que pase el precio y cierre la vela ¿vale? mientras no pase seguimos donde estamos por su parte Bitcoin buena vela de domingo joder ¿cómo puedo decir? Eso es un poco rara vale bueno, ayer una vela de sábado de indecisión con menos volumen yo una vela de domingo aunque sea un poco martillo invertida y un poco rara media vela pero es una vela verde ¿Vale? acumulando en la zona que está acumulando. Que sí que es cierto que, bueno, esto es, eh, aunque sea eh, un poquito castaña, yo no sé qué ha pasado eh, si alguien me lo explica, eh, porque no juego con Binance, eh, Binance con tan poquito de volumen, pero si nos vamos a, mm, mm, a BLX, vamos a ir a diario y vamos a ampliar, ¿vale? Porque sí me interesa, ¿vale? Que veáis esto, como jueves. Viernes, sábado, hoy, domingo, el volumen va decayendo. Mañana es importante que el volumen suba, ¿vale? Que se note, que se note chicha y a ver cómo, cómo se mueve. Importante, la vela de hoy, si cerrase por encima de los cierres anteriores, ¿vale? De los 28.000, ¿cómo, ¿cómo cerró esta? El, eh, el cierre fue en 27, aquí, en 28.340, pues oye, sería, sería una cosa muy maja. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Vamos a cuatro horas. Pues tenemos que eh, el, el, los futuros del CME cerraron 27.915, según me dice Diario, y 27 eh, cuatro horas eh, bueno 27.915 se ha quedado ahí. Vale, pues 27.915. Tenemos ahí un micro app, ya sabemos que más o menos de 27.700, 27.900, no nos íbamos a mover demasiado a lo largo del fin de semana, así ha sido, y estamos eso, estamos esperando ¿vale? a la apertura de los futuros, bueno, pues manteniéndonos más o menos en la zona para ver qué deciden los demás. No qué hacemos nosotros, sino qué decide el resto del mercado. Por su parte, la línea de tendencia que tenemos, bueno, pues aquí está un poquito así, un poquito chunguilla dibujada, pero bueno, más o menos, ¿vale? Pues tendríamos que ir a tocarla, pero bueno, todavía lo bueno que tienes es que en cuatro horas estamos por encima del 50% en una hora, que es donde tenía yo bien posicionada esta línea de tendencia y la he liado. Bueno, pues toque, toque, toque, toque, toque, en realidad esto va ahí, vale, eh, bueno, pues se intentó pasar, no se ha podido, se ha vuelto abajo a ver si puede volver a romperla ya veremos a ver, a ver cómo, cómo quiere abrir el domingo por su parte eh, Ethereum, ¿qué ha pasado con Ethereum? pues muy, muy guay, que se sigue manteniendo por encima de la zona de resistencia, ¿vale? esto es muy bueno, todo lo que se acumula en la parte superior es bueno el dinerito que se está acumulando ahí, además en, en ambos casos es dinerito con velas verdes, se ha aceptado un precio mayor al día anterior aunque sea por poquito, no importa, pero bueno, es dinero que se acumula y todo ese volumen se está acumulando en la zona. Y eso a la, a la hora de ver nuestro volumen horizontal es muy bueno. El total market ha subido y la dominancia de Bitcoin otro poquito alza, lo que nos ha dejado un fin de semana, pues bueno, no tan bonito para las altcoins. Vale, Me ha dejado algunas con cosas muy buenas. La otro 35% hoy al eh, alza, ha estado bastante bien. Vamos a ponerlo en el lado de positivo. Eh, muy atentos, bueno, ahora vamos a ver otro, otra gráfica eh, veis, no hay demasiados grandes mmm, beneficios más eh, bueno, pues que la dediquéis a TAC, aquí un 13% que un 11% y rat un 10% a partir de aquí, bueno, CFX un pelín y ya en el margen de beneficios por encima del 5% poca chicha, básica Attention Token eso está muy bien eh, imagino que lo seguiréis guardando y que tendréis el navegador Brave y todas estas cosas eh, bueno, pues a partir de aquí vamos para abajo, vamos para abajo, vamos para abajo y vamos drenando poquito a poco, mucho en dos y medio, ¿veis? Tampoco hay una gran cosa, pero bueno, es importante todo esto que, a, que están, dice, bueno, AVE, un 2% nada más, eh, como me decía, me decían, ¿quién era? No recuerdo que me lo ha dicho en un comentario, dice, ayer fine, está ahí un 2% tal, eh, que, por aquí anda, eh, pero es que, jodó, eh, es un mundo. Es que nos tenemos que empezar a acostumbrar que es un mundo. Ahora, ¿cuáles de todas estas y cuántas de todas estas van a morir para que nos metan las CBDCs con vaselina hasta el fondo? Es mi pregunta, ¿no? Mi pregunta de hoy es esa. Es decir, ¿cuántas de estas van a caer para que las CBDCs eh, tengan que vivir? Yo creo que muchas, ¿eh? Yo creo que muchas. A lo mejor de esta lista no tantas. Pero claro, de los 20 y pico mil que hay, yo creo que unas cuantas. Bueno, en pérdidas, tampoco tenemos grandes pérdidas. Bueno, los presets, un 10%, lógico, después de la subida que se pegó, pues es normal. Eh, vamos a ver si nos hace una zonita aquí, en torno a 0.75, ya lo dije ayer, eh, como soporte. Y se soporta en esa zona para intentar atacar otra vez, ya veremos a ver qué hace o okay, qué quiere hacer. Esto, esto es despacito. Igual que lo vamos recogiendo despacitos los vamos soltando despacitos también. Eh... Y bueno, vemos que tampoco hay grandes pérdidas por encima del 5%, solo tres valores, y el resto, bueno, pues el 2, el 1, 0, tal, ¿vale? O sea que dentro de que aquí hay mucho 0 y mucho 1% y todo este giri de altcoins, ¿vale? Hasta pues fíjate, más de un tercio de la lista, prácticamente prácticamente el último cuarto, por, cuarto de la lista empiezan los beneficios del 2%, ¿vale? Y es una lista amplia, ¿eh? es una lista muy amplia. Eh, entonces, no ha sido un fin de semana de pérdidas, no ha sido grandes meneitos ahí, algún altcoin si no se da alguna cosita guay, eh, pues, pues, como fue el preset, ¿no? Pero, eh, bueno. Los cortos de Bitcoin. Los cortos de Bitcoin, por su parte, están empezando a hacer un caminito de acumulación en la zona, ¿vale? Ya pe pegó el rebote en su zona, están acumulando y mucho ojito porque, eh, si hay malas noticias esta semana, creo que puede haber una suelta de ballenas, ¿vale? Atentos porque puede, puede. Puede que la haya, ¿vale? Depende de las noticias hay que estar muy, muy atentos a los fundamentales. Eh, alguien lo decía hoy en comentarios. Eh, no sé si era uno de los que había visto o no había visto, no sé. Eh, efectivamente, los fundamentales son importantes. y Hay que estar con ellos. Pero lo único que nos hace ver dónde estamos es una gráfica. Fundamental no te dice el precio está en este, ahí y, y, y, está, y está yendo en esta dirección. Eso no te lo dice un fundamental. Eso te lo dice una gráfica, ¿vale? Entonces, que hay un canal... Paralelo, que está siguiendo el precio, eso te lo dice una gráfica, no te lo dice un fundamental, vale. Tener muy en cuenta eso porque joder, madre mía, hay que alguno que, hay que echarle de comer aparte. he dicho esto, poco más hay que añadir. Vamos a ver cómo quieren abrir el futuro del CME, cómo narices abrimos la semana, el cierre eh, de la semana, por su parte es bueno pues una semana, fijaros, eh, de acumulación en la parte alta con una vela de indecisión realmente. No es una mala vela, no es una mala vela. Eh, podríamos cerrar ahí una doji que luego no fuéramos para abajo, pero no. Pero fíjate, los, las últimas veces que hemos hecho velas de este tipo en semanal, ¿vale? Pues fijaros, esta que hicimos aquí, como luego nos fuimos arriba, esta que hicimos aquí, como luego nos fuimos arriba, esta podría ser similar, como luego nos fuimos para arriba, esta es una doji más chiquinina, ¿vale? Pero al final, no no penséis que pueda ser una vela negativa, no, no. no Depende más del resto y sobre todo que se haya acumulado en la zona alta después de pedazo de velón del 27%, es una vela muy buena. Para mí, lo lógico sería irnos a la zona de 24.3, más o menos, 24.3, 24.4, ¿vale? Esa zona. Y luego en mes, que nos queda todavía una semanita para cerrar, fijaros en la pedazo de vela mensual, ¿Vale? Pim, pam, tomar a gasitos, tercer mes en verde. Esto no lo veíamos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, de hecho, no lo veíamos desde el 20 a la subida, al 21, ¿vale? Toda esta subida desde este momento no lo veíamos. Dos meses rojo, un mes rojo, dos meses rojo, un mes rojo, un mes rojo. Y ya tres meses seguidos. Y con, además con dos pedazos de velas tremendas. 40% por un lado y 20% por el otro. Eh, sin contar la, las mechas, ¿vale? Eh... Y fijaros, importante, volumen. ¿Veis cómo cada mes el volumen está subiendo? Esto es un indicador súper importante. Por otra parte, es para mí, es que estamos en esta zona. Un, dos, tres. Estamos aquí. vale Creo que todavía nos puede quedar un mes, mes y medio. Dos meses, ya veremos a ver. De cierta bonanza. De cierta bonanza. porque eh, Al final, como me he ido a ver a, a la manifestación de Rubén, no he hecho el vídeo en el otro canal, pero os lo voy a explicar muy, muy, muy muy claro. Eh, esta semana sin falta veis también como en esta zona eh, a ver, hay que tener en cuenta el volumen ¿vale? el volumen ¿cómo fue creciendo? Ta, ta, ta, ta, ta, también, pues importante es algo que es lo que estamos haciendo ahora ta, ta, ta, ta, ta, va creciendo el con muchísimo más volumen, no hay color ¿vale? tampoco era lo mismo Binance en este momento que lo que es ahora, en este momento pues era pues, eso, uno más uno más y, y, y bueno, y más atrás ya ni os cuento No era nadie Pero a partir de este momento lo hizo muy muy bien Y oye, pues hubo que estar ahí Bueno, inclusive un poquito antes ya estamos por ahí Pero bueno Luego hacen las cosas mal, pues te vas eh, Vamos a ver qué tal cerramos Tiene bastante buena pinta eh, Tiene buena pinta el día de hoy Que cierre eh, en positivo cuanto más arriba Evidentemente si puedes irse rompiendo los 28 300 Mejor Pero todo lo que se acumula en esta zona Para arrancar y romper la rose line para ir a ese, hombre, yo no digo hasta el TP2, ¿vale? Aquí arriba que tenemos marcado, 33 a 34, pero bueno, por lo menos hasta esta línea verde, la de 30 a 7 55, que tengo ahí marcada, eh, que no es que sea una línea de capricho. ¿Vale? Es una línea importante porque para mí es la zona de apoyo de todo esto, desde aquí atrás inclusive. Bueno, pues es la zona de cierres. Igual que la Roblox Line, en este punto no pude comprar y ya dije, bueno, pues ya llegará, la dejo ahí porque ya llegará y llegó. Incluso hubo gente que decía, pero ese si eso es un mínimo de no retorno, que yo decía, eso no existe. <risa> que sí, que sí, que sí, que me lo ha dicho no sé quién, pues ¿veis cómo no existe? <risa> en fin, eh, Ahí, ahí lo tenéis, chicos. Eh, cualquier duda, cualquier consulta, lo ponéis en, en comentarios. Y muy importante, ¿qué proyectos creéis de los así que se conocen que pueden morir para que las CBDCs salgan adelante? Consulta que os hago. Venga. Como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.